Nosotros estamos, estamos teniendo un problema eh, grande, nosotros recién ayer se ha podido lograr alcanzar en un, en un monto que Nación envió y plata que puso la provincia para poderle pagar algunas empresas en San Juan, el día lunes se pudo recibir este, un certificado que se le debía tambolar, porque si no se paraba a tambolar. Es muy difícil lo que nos está pasando, tenemos obras, pero no las necesarias como para que todos estuviesen trabajando. Entonces esta situación nos está pasando y van a salir dos o tres, otras no creo que se vayan a parar porque el gobierno los va a seguir sosteniendo, pero esta inflación que vos decís, eh, cada vez este, nos está comiendo los espacios de trabajo, pero San Juan se ha mantenido, seguimos manteniéndola y vamos a seguir peleándola para que bueno se recupere alguna parte de la mano de obra trabajo y la otra que no se pare. En ese marco el gobernador ratificó que las culminaciones de los detalles de la ruta 12 han sido financiadas por el gobierno provincial. Totalmente y bueno y hay otras cosas que han sido financiadas por el gobierno provincial que no lo dicen. No hay cuero para seguir. Mira, por lo menos yo creo que estamos todos en San Juan y vamos a estar todos en el barco de San Juan. Hasta donde nos dé, nos va a tocar a todos. Y cuando nos toquen, no no no no podamos más, nos vamos a tener que ir a todos. Mira, la colcha es corta. Cuando nos tenemos, no se enojen algunos, porque si no, esto no va a poder salir. Pero yo soy optimista. Nosotros creo que vamos a salir. Este, vamos a poder alcanzarlo, la provincia está muy bien equilibrada en la parte financiera y con un pequeño ayudita de la nación este, vamos a seguir manteniéndonos, ellos serán los que tengan que seguir el rumbo para sacar a Argentina adelante. ¿Se han dado, Eduardo, por sí, por supuesto, se han dado, se privado. han dado, se siguen dando y bueno, y estamos recuperando a algunos muchachos para que vayan ingresando. De hecho, si hubo mirar para enfrente, hay dos o tres muchachos que me están esperando como que si yo fuera el salvador de la vida. Pero bueno, este, eh, ellos siempre siempre han venido a UOCRA y Walker siempre les ha conseguido trabajo en lo que se ha podido y vamos a seguir haciéndolo de esa manera porque para eso también estamos. ¿Cuántos despidos por último? No, los, los despidos no, no, son, no se pueden contar en muchos pero no, han sido casi unos 300 compañeros que van y vienen porque después se entran a trabajar a otro sector, viste que la construcción es muy, muy en eso es muy activa, pero 5, 2, 1 es un despido y es un compañero que sale de trabajar y que lo despiden no tiene una liquidación que le alcance para un año o un mes, porque nosotros, entonces, con la inflación, calcular, Es decir, vive días.